En los últimos días, la carne de pollo se ha escaseado, lo que ha obligado el incremento de la tan consumida carne blanca, la cual ya es vendida en el mercado a 80 pesos la libra. La misma para el consumidor final, en algunos establecimientos comerciales, sobrepasan los 90 pesos granja. ¿A cómo se vendía? ¿A cómo ustedes lo compraban antes? ¿A cómo lo venden ahora? A 40, a y 45. ¿Y ahora lo venden? A 70, a 80. A, 70, 80. a 70, 75 y 85. Así okay. que te voy. Vivo está en 75. No hay estabilidad. Lo que pasa es que en el pollo no hay estabilidad, porque es que no hay. Ve, ya tres pollo pues cerrados, cerrado, no hay pollo. Pero la, ahora que no está viendo en gallinita, no, está tocado. Es decir, lo comado, ¿cómo se está vendiendo la libre? No, a 80 lima? pesos la libre es un abuso, una libre por 80 pesos para una gente pobre que, no más sí no que no me ¿Cómo ¿Qué vendieron? ¡Eso es Las sí, gallinitas se, se, se están vendiendo un poco porque como por la situación de 16 o después, eso. Y el pollo no hay. ¿A cómo se vendía antes? ¿A cómo se vende ahora? La gallinita, nosotros la estamos vendiendo a 1.75, pero 20 antes era 1.25. como que está a tocar y está desgaseándose también nunca en la vida, porque nosotros somos ociadores de la calle, y nosotros estamos dados y pecados, y si la gente está cara, la gente está andando hay gritos, y ya usted sabe, está tocado ¿Cómo van las ventas? No, ustedes querían olvidar, ¡eh! ¿Qué ¿La ¿Cómo van? ¿Se está vendiendo? Ahí, entre dos, se está vendiendo y que antes porque está tocado Algunos entienden que dicho incremento se debe al oportunismo de algunos comerciantes a raíz de la situación generada con la carne de cerdo tras la peste porcina. NTN, Arismendi la Antigua.